Hola, soy Carmel Vives, eh, directora de Empowerment Institute. Estoy en dinámicas de autor. ¿Por qué estoy aquí? Porque de repente tengo un montón de contenidos que enseñar en mis formaciones y quería un método para hacer participar a, mis, a las personas que asisten a mis talleres en vivencias que les encanten, que les motiven, que les enamoren, que salgan llenos con la, con la experiencia llevada en la piel y por eso estoy aquí, y aquí me lo han dado puedo crear, empaquetar estas dinámicas, darlas y además no solamente puedo darlas yo sino que puede personas de mi equipo hacer estas dinámicas, replicarlas sistemáticamente con exactamente los mismos resultados de buenos, no de exactos y por eso estoy aquí, por eso si quieres esto, ven aquí